señor Jesús en este momento tan especial te doy gracias en verdad son tantas palabras que quiero decirte ni sé porque eres tan bueno conmigo oh. ¿Por qué? Si te fías en mí, tengo que fallarte tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si me da bendición y reprende mis quebrantos. ¿Por qué? Sin merecerlo me diste la mano, viste mis sufrimientos y borraste mi pasado, porque de mis fallas y de mí no te alejas, porque escucho tu voz, cuando me dices no me deja, porque en mi soledad me hiciste compañía, porque a mis canciones tú le añades melodía. Escribir estas letras, con tu presencia de oro, en el mundo no era nada y para ti lo soy todo. Todos oh, mis amigos se fueron y tú te quedaste Me sacaste de este mundo perdido, tú me liberaste ¿Por qué? es la palabra la cual yo me pregunto ¿Por qué no me dejaste triste y vagabundo? ¿Por qué no me dejaste solo para que muera? ¿Por qué sacaste las drogas de mis venas? Y en aquel accidente había mucha luz, me abrazaba un ángel Y yo sé que eras tú, gente que caí Y reprende mis quebrantos Cortaba mis venas, ya no podía más Mi mente enferma, la muerte mi enfermedad Lleno de odio Buscaba aquel el hombre Él el tenía una Biblia y mi pistola lo no responde Estaba tranquilo Como si nada pasaba Me abraza y me dice hermano Cristo te ama Porque me amas tanto Porque nunca te vas cuando te doy la espalda Doy gracias porque no al gatillo, porque cuando necesitaba refugio, tú me serviste de abrigo, porque me das bendición y reprende mis.